Hola, gente. y Bienvenidos nuevamente a un episodio sobre Flutter. En el capítulo de hoy vamos a tratar un tema que viene siendo recurrente entre las preguntas y fue el ganador de la última encuesta que hice. Estamos hablando del Patrón Block y la idea es analizar de qué se trata este patrón y cómo poder implementarlo. Antes de entrar en detalle, sepan que existen otros patrones que valen la pena revisar está Redux que viene de la gente de React y React Native que si bien es un poco más complejo porque requiere escribir más código es un patrón que también es muy utilizado y muy probado que funciona y existe un nuevo patrón que se llama MobX que quizás más adelante también lo tratemos que tiene un buen futuro por delante todos estos patrones básicamente lo que buscan es organizar nuestro código y separar un poco lo que es la lógica del negocio de la interfaz de manera de no tener clases espaguetis donde está todo mezclado. El patrón block que viene de Business Logic Component se basa en la premisa de que separemos en un componente o una clase toda nuestra lógica de negocio. Luego comuniquemos esta lógica de negocio con nuestra interfaz. De esa manera en lugar de tener un código espaguete y todo junto vamos a lograr tener una separación que nos va a permitir modificar la aplicación mucho más fácil en el futuro. La manera en que se comunica el blog con la interfaz es a través de la recepción de eventos. Estos eventos pueden ser cambiar un texto, se presiona un botón, se cerró una ventana, el blog va a procesar ese evento y va a emitir un estado y a través de ese estado es que la interfaz se va a actualizar, cabe destacar que estos blocs debemos crear uno por pantalla, es lo recomendado y no un solo bloc para toda la aplicación, es decir un bloc nos representa la business logic de una pantalla dada, por lo tanto los eventos que vamos a tener para esa pantalla van a estar bien definidos, así como los estados posibles de salida del bloc, si analizamos la aplicación que Creamos por default cuando usamos el wizard de crear aplicaciones. Es una aplicación muy simple que tiene una sola pantalla y tiene una sola acción, que es incrementar, que ese sería un posible evento para nuestro blog, que es incrementar contador. Y eso nos va a generar un state que va a ser el valor que queremos mostrar. En este caso, el state es una sola variable, pero si nosotros tuviéramos múltiples valores que actualizar en simultáneo, o pudiéramos tener diferentes estados, como por ejemplo un is loading, un has error o cualquier otro estado posible. Lo que deberíamos crear es una clase estado y cada vez se ejecuta un evento dentro del blog, generar un nuevo estado con la combinación deseada para que la interfaz sepa qué es lo que quiere mostrar. Esto hay diferentes formas de implementarlo, una podría ser usando provider y una clase con change notifier como veníamos haciendo. Otra posible implementación podría ser utilizando alguna de las librerías que ya existen como Flutter Block, que les voy a dejar el link en la descripción, pero acá la vamos a implementar a mano desde cero como para entender bien el concepto. Para hacer más interesante nuestro ejemplo, vamos a agregar otro botón acá abajo que lo que haga es volver el contador a cero. Vamos a modificar la aplicación tal cual está y luego vamos a empezar con el patrón block, vamos a poner una fila y dentro de esta fila vamos a crear un segundo botón, este botón queremos que tenga el icono de clear, vamos a poner sí, clear, está bien, vamos a decir que es clear y vamos a llamar al método clear counter. este clear counter lo que va a hacer es simplemente decir que el counter es cero. Salvamos la aplicación. Nuestros botones se fueron a la izquierda y eso es porque tenemos que alinear nuestra fila hacia el final. Y vamos a agregar un pequeño size box para separar los botones. Ahora sí, yo puedo incrementar el valor y cuando aprieto el clear, vuelve a cero. Para empezar a implementar nuestro button block vamos a crear una carpeta blocks y dentro de ella vamos a crear una nueva clase que se llame CounterBlock. ¿Sí? Como queremos crear para la página de Counter, creamos nuestro blog exclusivamente para esta pantalla. Vamos a crear la clase y ahora tenemos que empezar a definir algunas cosas. Para empezar tenemos que definir nuestros eventos, nuestros eventos los podemos definir de varias formas y la más fácil es con clases. Vamos a definir una clase que sea CounterBase, que va a ser el tipo base de nuestros eventos para nuestro CounterBlock. Y dentro, y además, vamos a definir un increment counter que extienda de counter base y vamos a crear otra que se llame clear counter que extienda también de counter base. Estas clases simplemente las vamos a usar para pasarlas de parámetros como eventos. Podríamos también utilizar constantes numéricas pero hace que todo sea un poco menos entendible cuando leemos el código. Para trabajar, el blog utiliza un patrón muy conocido, que es el patrón de streams, que puede utilizarse de dos maneras. Una es utilizando los streams propiamente de Dart y la otra es utilizar librerías como rxdart, que nos dan un poquito más de flexibilidad que en este caso no vamos a necesitar. rxdart lo que tiene son operadores sobre stream, que por ejemplo nos permite combinar varios streams en uno, para emitir un solo estado cuando se ejecutan varias acciones en paralelo. Yo voy a utilizar la versión con stream de Dart por ser la que ya viene directamente en el lenguaje. Como dijimos, nuestro blog tiene dos partes. Nuestro blog tiene dos puntas, una punta de entrada y una punta de salida. Y en el medio pasan cosas. Para poder tener una interfaz donde recibamos cosas, las procesemos y emitamos cosas, existe una clase que se llama stream controller. Que nos va a permitir tener ese flujo de información. Vamos a necesitar entonces crear algunas variables donde la interfaz pueda insertar eventos y nosotros escucharlos y otra interfaz donde nosotros podamos insertar estados y que la interfaz los escuche. Para eso existe el stream controller que es una interfaz que tiene tanto un sink para insertar eventos como un stream para escucharlos. Vamos a necesitar uno como input donde alguien va a agregar estos, counter, estos, estos eventos y después vamos a necesitar otro que de tipo entero que es nuestro estado ya que nuestro estado solamente es el número entero que sea el de salida donde nosotros pongamos el estado y la interfaz los pueda escuchar. Estos string, controller, al, estos string controller tienen manejo de recursos por lo tanto, tenemos que en algún momento liberar esos recursos. Por lo tanto, tenemos que hacer un método dispose que cierre los streams. De esta manera, liberar los recursos cuando ya no se necesitan más. Lo que necesitamos entonces primero es poder escuchar estos eventos que vienen en input y procesarlos. Para eso, en nuestro constructor podemos decirle a input en el stream que queremos escuchar con un método que se llame onEvent, por ejemplo. Y este onEvent lo vamos a crear de tal manera que recibe un counter base. Entonces, lo que queremos preguntar es que si este event es un evento de tipo incrementCounter, lo que queremos hacer es incrementar un contador. ¿Qué contador? Lo que vamos a definir como variable de este counter block. Este vendría a ser nuestro estado global. Entonces lo que queremos hacer, este count incrementarlo. En caso contrario, como sabemos que solamente queda otra posibilidad, vamos a decir que el estado es igual a 0. Y una vez que tenemos modificado nuestro estado, lo único que falta es mandarlo por el output. Para eso usamos el add y mandamos el nuevo valor de count. De esa manera, cuando alguien agregue un evento al input stream controller nosotros vamos a estar escuchando ese evento va a venir por este stream se va a llamar a este callback que va a ejecutar la acción según qué tipo de evento sea y luego va a agregar un nuevo estado a la salida que va a estar siendo escuchado por la interfaz y va a actualizar la pantalla lo que está faltando ahora es una forma de que la pantalla mande eventos o escuche los resultados para eso tenemos que exponer atributos de estos dos pantallas mediante algún getter vamos a definir primero el stream que, van a, que va a escuchar la pantalla que es un stream de tipo entero lo vamos a llamar counter stream y vamos a decir que es, una, que es de tipo get y la, la implementación va a ser el output.stream. de esa manera cuando alguien llame a counter block counter stream va siempre ver lo que se inserte en el output que va a ser el estado que vamos a estar cambiando entonces con eso la interfaz va a poder ir actualizando lo otro que necesitamos es una forma de que el usuario nos mande eventos para eso tenemos que darle un stream sync en este caso de tipo counter base y este vamos a llamarle send event y lo vamos a implementar devolviendo el, el input.sync de esta manera el usuario puede hacer un add directamente del de evento que quiere enviar y con esto estaría completo nuestro blog lo único que faltaría es utilizarlo en nuestra pantalla. Lo primero que vamos a hacer un poquito acá, vamos a reemplazar todo lo que empieza con barra, sacar un poco los comentarios para que sea más fácil de leer. Lo primero que vamos a querer hacer es ahora en nuestro homestead page, no queremos nuestro state, sino que queremos manejar nuestro blog. Hay diferentes formas de manejar este blog. Algunos prefieren usar variables globales definiendo el blog de manera global ante la clase. A mí no me gusta esta opción porque está permitiendo que este blog sea utilizado en otra clase, lo cual viola el principio de que cada blog representa la lógica de una pantalla. Por lo tanto, la forma en la que a mí me gusta hacerlo es directamente utilizar el block en nuestro estado obviamente este block se debe liberar cuando no se usa más por lo, tanto, por lo tanto hay que llamar al dispose cuando el state este no se utiliza más ahora sí ya tenemos nuestro block entonces podemos cambiar toda nuestra lógica para utilizarlo primero nos deshacemos de los dos callbacks ya que los vamos a reemplazar por el block y ahora lo que vamos a hacer es cuando alguien presiona el botón vamos a llamar al blog, vamos a llamar al onEvent. Antes de eso, esto hay que hacerlo privado para que no se pueda llamar a mano desde afuera. Ahora sí, vamos a llamar a nuestro blog, vamos a llamar a event Y en este caso es el evento de clear. Entonces vamos a llamar a counter, a clear counter y pasar una instancia. Perdón, ahí vamos a llamar al add sobre el ZenEvent. Y vamos a mandar agregar un nuevo evento sobre este bloque. De misma manera, vamos a enviar un increment counter cuando presionemos el otro botón. Y con eso ya estamos mandando el nuevo estado a nuestro bloco. Ahora lo que nos quedaría es modificar nuestra vista para que se redibuje con el nuevo valor del counter. Para eso vamos a necesitar utilizar el stream builder, que es el widget que le podemos dar un stream y con ese stream redibuja la pantalla por cada nuevo elemento del stream. Y ese stream builder lo, pone, lo podemos poner en diferentes partes de nuestra aplicación. Una forma sería poner el stream builder ante el scaffold. Cada vez que cambia, redibujamos toda la pantalla. A mí personalmente me gusta más tratar de poner los stream builder lo más cerca del lugar donde está el cambio de datos. En este caso, el dato es este texto. Por lo tanto, para mí siempre tiene mucho más sentido decir que vamos a tener un Stream Builder de tipo entero rodeando a nuestro texto. ¿De dónde vamos a sacar nuestro Stream? Va a ser de nuestro Block Counter Stream. Podemos pasar un Initial Data por las dudas, por si el Stream todavía no emitió ningún evento. Y ahora este Counter se transforma directamente en nuestro snapshot data y de esa manera tenemos directamente nuestra parte fija de la aplicación y una parte que va a variar cada vez que presionemos un botón. Si hicimos todo bien, vamos a instalar la aplicación nuevamente. Deberíamos poder ver nuevamente que cuando apretamos un botón se incrementa la variable y cuando apretamos la X se limpia. Podemos rápidamente poner nuestra variable para ver que realmente está ejecutando esta lógica Sí, a medida que voy tocando el botón se actualiza el número, veo el print y cuando limpio, limpio. Por lo tanto, esta lógica se está ejecutando correctamente. Y esa es la forma más simple que podemos tener de un patrón plot, que en este caso es una pantalla, es algo irreal. Nunca vamos a hacer tanto lío por una sola pantalla. Por lo tanto, vamos a crear una segunda pantalla para ver otro concepto importante, que es el concepto de repositorio. Vamos a crear una nueva Clase que se llame doble screen. Double screen, Vamos a importar la librería de material y esta pantalla va a ser exactamente igual, pero con la diferencia que en lugar de incrementar de a 1, vas a multiplicar por 2 el valor actual. Vamos a ver si encontramos algún icono que, que nos sirva. Vamos a elegir alguna flecha como esa. Vamos a acá y vamos a agregar un botón en la pantalla anterior. Para poder ir a esa pantalla. Vamos a agregar una acción Y este acción vamos a decir que es un flat button. Que tengo un texto que sea un icons. El mismo iconito que pusimos recién. Y vamos a hacer un onpress. Vamos a hacer un navigator. Push. Y acá queremos pushar un new material root. Y este tiene un builder. Y este builder recibía un contexto y un índice. Está faltando un paréntesis. Ese paréntesis es del push. Me había confundido con los parámetros que recibía. Salvamos. Apretamos el botón. Algo no anda bien en nuestra nueva screen. Bueno, ahí logré que funcionara. Eh, mareó un poco. El problema es que los float action button. Si hay más de uno en la pantalla, cada uno tiene que tener su giro tag. Si no, el botón es el que tiene el giro adentro y falla en la animación. Ahora sí, podemos trabajar en nuestro segundo blog, que lo vamos a crear en nuestra carpeta blog y se va a llamar doble block. Nuevamente vamos a tener una clase que se va a llamar doble block. Y ahora empiezan algunas definiciones. Tenemos que crear eventos, entonces empieza un una decisión es usamos este counter base o tenemos que tener otra clase base para nuestros eventos como ya dije anteriormente cada pantalla tiene su blog, tiene sus eventos y suelen ser característicos de esa pantalla para mí personalmente que haya eventos que se repitan no significa que sean eventos compartidos sino hay muchas veces que el evento se llama igual de casualidad o tiene un efecto similar en la aplicación de casualidad porque esa funcionalidad está en más de una parte de la aplicación no necesariamente significa que debemos compartirla. Para no empezar a mezclar el patrón por todos lados, a mí personalmente me cierra más la idea de crear una, una nueva clase que se llame por ejemplo DoubleBase y luego crear los eventos que tengamos en esta nueva pantalla. En esta pantalla voy a tener un evento que se llame DoubleEvent. Acá le puse Event y en la otra pantalla les, no les puse el Event, totalmente arbitrario. Debería mantener consistencia en todos lados, pero bueno, en el video va saliendo así y después vamos a tener un clear event que va a extender de nuestro doble base nuevamente acá voy a copiar y pegar voy a tener algunas constantes voy a tener ahora un stream controller que recibe un doble event y voy a emitir un int con el estado vamos a crear nuestro dispose vamos a crear nuestro constructor se tiene que llamar igual nuestro on event y ¿Sí? como pueden ver hay un montón de repetición de código que cuando usamos una biblioteca o una librería como FlutterBlock no tenemos porque FlutterBlock todo este boilerplate o código de inicialización lo hace por nosotros de manera automática y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es cambiar la forma de la cuenta y ahora empezamos con un problemita que es que acá tenemos un int count y en la otra pantalla tenemos un intCount. por lo tanto lo que nos está pasando es que nuestros dos bloques están desconectados y no comparten el estado yo lo que quiero es que los dos vean el mismo número por lo tanto ahí lo que tenemos que hacer es crear una nueva clase que se llame counter repository generalmente las clases repositorio son clases que se encargan de mantener un estado común entre diferentes blogs y esta clase es la que se encarga llegado el caso de hacer una petición a internet leer un archivo, etcétera. De esa forma, es una interfaz en el medio para que el blog no conozca detalles de dónde vienen los datos. ¿sí? Es un repositorio donde están los datos y donde se pueden modificar los datos y que el blog simplemente la haga. Entonces, ahora sí, vamos a crear un counter repository. Este sí va a tener una variable counter y nuestro repositorio va a tener dos métodos. Una que sea increment, perdón, va a tener varios. que lo que va a hacer es incrementar, va a tener uno que sea limpiar que lo que va a hacer es volverlo a cero y va a tener una función que sea setear el doble. Yo podría haber devuelto el counter y tener un set counter que me setee cualquier valor, pero en realidad yo quiero tener más o menos controlado y oculto qué significa el counter. Obviamente necesito como obtener este valor y vamos a hacer el return directamente del de count. Ahora nuestro counter block, entonces... Puede recibir por parámetro un counter repository y tener un atributo que sea un counter repository directamente. Cuando queremos incrementar la vamos al increment y cuando queremos limpiar la vamos al clear. Y cuando queremos el valor llamamos al get. De esa manera convertimos nuestro blog para usar el repositorio lo mismo vamos a hacer en el doble blog se lo vamos a pasar por parámetro y vamos a modificar nuestra lógica para que utilice los métodos del repositorio ahora bien lo que nos va a faltar ahora es que cuando inicializa inicializamos nuestro blog tenemos que pasarle el repositorio nuevamente vamos a crear una instancia de repositorio que sea compartida por todos los blogs por lo tanto, de nuevo tenemos varias opciones. La primera es la variable global. La otra es, a nivel de acá de mi aplicación, usar provider para inyectarlo a todas las clases futuras. Inherited widget sería otra, que es parecido al uso de provider. O también podemos usar un singleton. Un singleton es una clase que tiene una sola instancia. Entonces, crear un factory en Dart es relativamente fácil. Lo primero que tenemos que hacer es definir un constructor y marcarlo como internal, si sí, internal es un nombre aleatorio, lo que importa es que empieza con guión bajo, entonces privado, luego vamos a hacer un campo estático que tenga una instancia y sea privada, y esa instancia la vamos a generar llamando a este constructor, y la forma fácil de obtener esta instancia es usando lo que en Flutter, en Dart se llama Factory, la factory es una forma de, de construir instancias cuando alguien llama al new, es decir la factory es el método que genera las instancias, entonces yo puedo generar un método que retorne siempre la misma instancia, de esa manera cuando yo necesito un repositorio lo que puedo hacer en lugar de llamar, en lugar de pasarlo como parámetro directamente yo acá puedo hacer un counter repository y si en otra clase Hago lo mismo, esas dos instancias van a ser siempre la misma porque este constructor lo que va a hacer es llamar a este factory que me va a devolver esta instancia que está creada de antemano de forma estática una sola vez y de esa forma no tengo que andar arrastrando el repositorio por todos lados. Ahora, si sí, mi repositorio depende de otros parámetros, puede ser un poco más complicado. En este caso, se resuelve bastante fácil. Nuevamente, acá vamos a usar nuestro doble block y lo vamos a instanciar. Y obviamente, vamos a hacer un dispose para liberar los recursos. Como venimos haciendo antes, ahora en nuestro texto vamos a utilizar nuestro counter stream y vamos a mostrar nuestro data como número. Y ahora vamos a enviar los eventos, Clear Event. Y el otro evento que vamos a enviar va a ser el Double Event. Vamos a reiniciar nuestra aplicación. Ahora vamos a incrementar nuestro counter de a 1 y limpiarlo. Sigue siendo lo mismo. Si nos vamos a otra pantalla, vemos que empieza en 0. pero cuando aprieto el botón se me va a 6. Eso ahora lo vamos a arreglar y también puedo limpiar que no hace nada. Bueno, vamos a empezar a arreglar algunas cositas. Para empezar, cuando pasamos a una nueva pantalla vemos que tenemos este initial data en cero, eso no es lo que queremos, lo que queremos hacer en realidad es poner un initialize, un init state perdón, y en este init state vamos a enviar un nuevo evento perdón que se llame fetch, lo que queremos hacer es obtener el Valor actual, ¿verdad? Vamos a tener un fetch event. Entonces, ahora queremos hacer que si el evento es el clear event, por eso no andaba el clear, acá tiene que ser un clear. Entonces, si es el doble, lo duplico. Si es el clear, lo limpio. Y si es otra cosa, no hago nada. Por lo tanto, va a devolver el valor. Nuevamente empiezo en 0, subo hasta 3. Me voy a la otra pantalla y ahora tengo mi S3 lo tengo porque este fetch event entra por acá, hace un add al output del valor actual que es 3. Y nuestra interfaz lo va a tomar con el stream builder y cuando construye la interfaz va a mostrar el 3. Si yo ahora duplico, veo un 6 y vuelvo para atrás y estoy viendo un 3 todavía. Eso nuevamente es porque tenemos que manejar el caso cuando la ruta vuelve. Para eso podemos hacerlo de diferentes formas. La forma más fácil es luego del push de la ruta. Podemos escuchar cuando volvemos de esa ruta y hacer un set state vacío para que se redibuje esta pantalla. Empezamos en 0, subimos a 2, vamos a la otra pantalla, duplicamos, volvemos y vemos el mismo valor. Nuevamente el set state no nos sirve porque nuestro stream counter nos está modificando, por lo tanto vamos a tener que nuevamente agregar un nuevo evento que llame fetch counter y nuevamente modificar un poco acá el if para no limpiar sin querer y de esa manera Ahora sí, deberíamos tener nuestra aplicación completa, podemos incrementar nuestro valor, irnos a otra pantalla, duplicar ese valor, volver, limpiar ese valor, ir a otra pantalla, duplicar cero no hace nada, obviamente, 16, 19, nos vamos, limpiamos, volvemos, y finalmente tenemos dos pantallas que comparten un estado a través de de un repositorio y cada una tiene la business logic de qué hace esa pantalla implementada en su propia clase block al final con lo que terminamos es algo parecido a este gráfico que es la implementación de completa de un block pattern donde tenemos la interfaz que emite eventos hacia un block ese block envía eventos o mensajes o llama métodos sobre un repositorio. Ese repositorio puede o no trabajar con un network provider como Firebase o como una, un propio backend. Los datos empiezan a volver al repositorio. El repositorio es responsable de almacenarlos localmente para trabajarlos. Se los devuelve al blog y el blog los pone en un stream para que lleguen nuevamente al UI. Como les dije al principio, implementarlo a mano es bastante trabajo, lleva bastante repetición. Si tuviéramos una tercera pantalla, estaríamos creando un montón de eventos a mano. Estaríamos creando todos estos sync eh, y controllers a mano. Este onEvent sí si lo vamos a tener que hacer. El dispose, el listen, toda esta parte tendríamos que hacer para cada blog a mano. Por lo tanto es recomendable usar alguna librería que nos ayude. Esta es la librería Flutter FlutterBlock parece ser la que más usa la gente. Yo personalmente todavía no la usé. Pero básicamente tenemos un block Builder, Tenemos condiciones para el estado previo y el current state. Y eso nos da cuál es el widget que queremos construir. Esos widget pueden tener child. Nos ahorra bastante trabajo en todo lo que es los streams y la construcción de nuestro de nuestro blog como pueden ver un blog extiende de una clase genérica a blog donde yo le paso cuáles son los tipos por lo tanto como ven acá directamente los streams no los veo solamente tengo que sobreescribir este veto este método para mapear los eventos en donde hago las operaciones y es mucho más simple pero por atrás seguramente hace lo mismo que hacemos nosotros. Utilice un enum en lugar de clases, lo cual es un poco más cómodo porque podemos usar un switch, por lo tanto yo, vale la pena que le peguen una miradita, tiene varios ejemplos con cosas un poco más complejas. Y bueno gente, espero que les haya gustado, es un patrón que hay que aprender a manejar y manejar, hay que tener cuidado de no utilizar el mismo blog para dos ventanas para que estas clases se mantengan concisas ya que la lógica de negocio tiene que ser entendible, que es lo más importante, y después si la interfaz se nos despelota un poco, no es tan importante, porque la interfaz suele cambiar a medida que avanza la vida de nuestra aplicación, en cambio la lógica de negocio es algo que tiende a cambiar mucho menos. Sin nada más que agregar, quiero agradecerles, no se olviden de suscribirse, darle a la campanita, compartir el video y darle like si les gusta. Eso es todo por el capítulo de hoy y nos vemos la próxima semana en otro episodio sobre Flutter.